Primero, este, lo del 222 y luego ya los horóscopos. Ok. Ahí va, ahí va a conectar. Ya estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia. Un programa creado para ti, para que puedas tú escuchar esa voz interior, para que puedas tú eh, estar enfocada, enfocado en todo aquello. Y como ustedes ven, aquí me acompaña Facundo, que eh, hicimos Mancuana justo para inicios de febrero en poderles dar su horóscopo. Y ahora pues nuevamente volvemos a regresar con esto, pero antes vamos a dar... Eh, primeros eh, anuncios de El Ángel del Día. Vamos a platicarles sobre qué Ángel está con nosotros el día de hoy. Te recuerdo, eh, mi nombre es Margarita Mercado, transmitiendo aquí desde la Ciudad de México y Facundo que se encuentra en Monterrey. Saluda Facundo. Hola, hola a todos. Y bueno, también... Eh, déjenme recordarles que me pueden seguir ustedes en mis redes sociales como eh, Margarita Mercado. Pueden encontrarme en el canal de YouTube. Si tú te perdiste algún programa que tuvimos ya con Facundo, ahí vas a poder encontrar todos los programas. Eh, también puedes seguir a Facundo en Centro Cafa. Con cada de Kilo, F, este, centro, el Centro Integral Cafa, ahí lo vas a poder encontrar en su página de Facebook y ahí van a encontrar pues muchos más servicios de los que ellos están dando y también a mí me puedes seguir en Instagram, en eh, también la página de Facebook como Margarita Mercado y bueno, pues recordarles cualquiera de las terapias, registros akashicos, eh, terapia con ángeles, sanación con ángeles, armonización con ángeles. Y también eh, puedes eh, tener alguna consulta vía online, eh, podemos trabajar a distancia, no importa en que cual, en cualquier parte del mundo te encuentres, así que podemos trabajar de esa manera también, Facundo. Así que, pues ahí está la invitación y por favor, regálenme corazones, que ya saben que este programa se hace de muchos corazones, así que ustedes ahí eh, pónganle lluvia de corazones para este momento. Y bueno, pues ya aquí ya se van juntando a las personas para que escuchen su horóscopo, Facundo. ¿Cómo ves? Pues bienvenidos a todos y bienvenidos a nuestros amigos que se comunican desde cualquier parte del mundo. Ahora sí nos están viendo desde varios países de Centroamérica, Sudamérica y, y Europa. Entonces, ah, bueno. este, pues bienvenidos a todos, bienvenidos y esperemos que estos horóscopos que son de manera general este, les resuene en algo en su, en su mes de marzo que va a empezar, que viene muy especial. Y que si acaso no les resuena, lo consulten con su signo ascendente y es donde va a empezar a funcionar las cosas como ustedes piensan, créanme. Sí. Sí, siempre es importante buscar el ascendente y ahorita vamos a estar súper astrológicos. Vamos a, a iniciar contigo esta parte de horóscopos y el siguiente martes también vamos a estar hablando sobre horóscopos con una amiga astróloga que nos va a traer también mucha información precisamente de marzo. Entonces sí vamos a estar muy orientados hacia la astrología porque de verdad bien vale la pena que ustedes estén bastante enterados para que estén eh, previniendo muchas cosas y ustedes puedan pasar un mes un poco más a gusto de lo, que, de lo que se viene pronosticando. Y voy a iniciar con el ángel del día, que es el número 67, que se llama Ejael, que significa Dios, delicia de los niños y de los hombres. La esencia que aporta es transubstanciación y también nos ayuda en la, en la conversión no externa, sino interna de algo lo que transmuta no es forma sino la sustancia de ahí que esta esencia de especial es especialmente entre astrólogos filósofos y físicos trabajan con la esencia de las cosas y las combinan para lograr otras ella él domina sobre los cambios del modo de pensar sentir o actuar las formas que se encuentran bajo su influjo y desean con frecuencia un tiempo de retiro que les permitirá entregarse a la reflexión y lo que otorga es consuelo de la adversidad, iluminación del Espíritu de Dios, distinciones en el conocimiento de la astrología física y filosofía y también longevidad, protege contra el error de los prejuicios y la propuesta personal es liberarse de las servidumbres materiales. Y lo que ya él nos otorga es la iluminación por el Espíritu de Dios. Y lo que más me encantó es esta parte que transmuta en forma sino la misma sustancia es lo que transmuta. Entonces, es aquí esta parte de poder eh, cambiar esa energía que muchas veces en la que estamos vibrando nosotros, entonces es cambiar eso para que nosotros podamos realmente pues, conectar con lo que venimos y venimos a hacer en esta tierra. ¿No es así Facundo? Así es, y va muy de la mano con los con los cambios que habíamos estado viviendo del, 17, del 2017 a la fecha y los que se, ya los últimos que nos falta por dar en este 2022, en estos últimos meses, que ya vamos a estar listos para pues, empezar a construir una nueva realidad, que es la que, en re, la que en verdad va a ser el punto neurálgico en este 2022. Sí. Sí, no, ya ahorita ya vamos a tener que estar viviendo ese tipo de cosas. Y bueno, pues aquí no se preocupen, ustedes ya después eh, pueden buscar eh, su signo de ascendente. Hay una eh, página en donde tú metes tus datos de fecha, hora de nacimiento y les va a dar esto. Así que ustedes no se preocupen por eso, si es que no lo saben, porque aquí ya nos están preguntando qué, qué pasa si no lo sé. Entonces, eh, pueden ustedes entrar a Astro, ay es este astrología.com, ¿verdad? Astrología.com y, este, y ahí hay este, una página donde ustedes, es muy sencillo, nada más es eh, que ustedes metan sus datos y les va a dar ahí este, su ascendente y ustedes ya van a entender más eh, muchas veces por qué las personas los ven de cierta forma y ustedes son de otro signo, ahí van a entender. También todo. nos pueden hablar a nosotros, ¿verdad? también nos podemos hacer a, a nosotros. Ah, bueno, también podrían, podrían hacerlo, así es. <risa> eh, y bueno, pues aquí ya está, eh, ya, ya están bastantes conectados, listos y atentos para que nosotros iniciemos con los horóscopos. Y bueno, pues iniciamos justo ya con... Aries, porque pues como dicen ellos son los que inician eh, los horóscopos entonces bueno pues ahí está eh, eh, listos para, para que puedan escuchar a ver ahora sí vayan compartiéndonos por favor qué signos son para, para ir eh, sabiendo de ustedes por favor si es que saben su ascendente también compártanlo por favor para estar atentos también a los mensajes y como hicimos la dinámica del mes pasado eh, Facundo nos va a dar más información información sobre esta parte de los horóscopos a través del tarot y yo les voy a complementar con el ángel y un pequeño mensaje que les deja el ángel que va a trabajar con ustedes para el mes de marzo, así que nos arrancamos con los Aries, Facundo, por favor. Aries que van a estar muy muy activos este este mes de marzo. Este, Aries en cuestión de trabajo, vienen con muchas este muchos logros, muchos muchas personificaciones, muchos muchos triunfos, este, quizás no tan grandes como ellos esperaban, pero pues sí vienen vienen una cristalización de proyectos muy muy importante para los Aries, importante en el sentido que van a definir futuros, futuros. Aries este mes de marzo de este 2022 va en cierta forma, va a definir la suerte de los próximos tres años. Curiosamente, vemos tres, tres, tres, tres, tres, tres en este mes. A lo largo del programa los iremos mencionando. Este, y los trabajos, los triunfos que va a empezar a tener Aries en, en lo profesional, en lo ético, eh, van a estar marcando los próximos tres años, ya sea por carrera, por trabajo, por, por viajes de trabajo, por la lotería si se van a aumentar a lotería entrenle, escojan números que traigan muchos tres muchos números tres en la salud eh, eh, como han estado muy, muy cambiantes estos años ahí se empieza a salir es la chispa de la vida es la, es la chispa que empieza todo el desorden o, o que apaga todo el orden establecido como ustedes quieran verlo eh, entonces está sujeta a la rueda de la fortuna este, está sujeta a las fuerzas de la vida. Se recomienda cuidarse, cuidarse específicamente de todo lo que corresponda a los aparatos respiratorios. Fuego, es calor, es batalla para respirar, es fuego, es este, la, la forma en que nos expresamos, es fuego es fuego en muchos sentidos. ¿sí? Aquí lo que se recomienda, Aries, es cuidar mucho, mucho, vías respiratorias, eh, boca, nariz todo, todo lo que entra a su cuerpo y en lo, en lo sentimental mmm, vienen bien aspectados, vienen bien aspectados, sobre todo en el sentido de buscar un objetivo en la relación. ¿Qué es lo que quiero? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde quiero alargar esta relación? Eh, mi relación Aries es explotar, es dar la chispa de la vida en esta relación. Pero Aries tiene fama de no ser muy constante. Entonces, este mes no va a ser la excepción. Bueno, pues ahí está, Aries, para que pongas atención en esta parte de la constancia. Y, y bueno, pues a ver, así que no sea como esa llamarada de, como le dicen, de, de petate. La llamada de petate, exactamente. Es que son, es muy volátil, Aries. Aries se entrega y se entrega a muerte. Pero cuando se decepciona un Aries, no hay marcha atrás. My. Esas cosas, de cuenta escorpión, son muy similares en este sentido. Muy bien, pues para ti, Aries, dice, yo soy el ángel que vuela dulcemente a tu alrededor para anunciarte la llegada de un triunfo. Suéltate, entrégate, es fácil ascender, ayudado por mis alas, respira profundamente. Viene un tiempo de desarrollar el amor incondicional a través de el Arcángel Gabriel para este mes. Arcángel Gabriel que es quien te acompaña en este momento a ti, Aries eh, Pues precisamente Gabriel ayuda con esa parte de, de ser un poco más constantes en, en lo que venimos trabajando. Entonces te va a ayudar mucho eh, que enciendas una vela en tonos blancos para este inicio de mes. Y eh, puedas, puedas eh, hacer una oración para el arcángel Gabriel y bueno, pues te ayude en este mes. Eh, ¿Sabes qué nos faltó Facundo? Explicarles a las personas sobre lo que nos habían estado preguntando sobre el 2, este 222. Del ah. 2022. Eso no lo dijimos y, y les había prometido que, que ibas a dar algo. De acuerdo a la visión numerológica de este día, eh, uh -huh. que nos quieras compartir algo antes de que continuemos con nuestros signos. Bueno, este numeril, numerológicamente hablando, la fecha de hoy, llamadas Capicúa, porque se leen igual de izquierda a derecha y el mensaje es el mismo de izquierda a derecha. Este. Eh, numerológicamente, en, él está relacionado con el número dos, que es el número predominante en, la, en, en esta fecha. Es el, la dualidad, es la unión, el equilibrio, la pareja, lo sensible, lo receptivo, el querer ser parte de algo. ¿sí? Es un número muy maternal, muy amoroso. Es un número que nos inclina mucho a demostrar lo que queremos, no solamente lo que queremos desde el punto de vista sentimental, sino lo que deseamos. Este, las amplificaciones de esto que se extienden con fechas como hoy, se extienden para, también para Los Ángeles, en los números de Los Ángeles, que es el que viene siendo el 222, que nos habla sobre, cómo simboliza los nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevas armonías, parejas, familias este tipo de energía eh, numerológicamente y ángeles nos habla de una fecha idónea para tomar decisiones importantes relacionadas con los conceptos de unión de equilibrio aquí entra aries un poco en el, este entra perdón libra un poco en el balance entra cáncer en los sentimientos este como por ejemplo el compromiso de una pareja los planes para una boda iniciar, eh, iniciar iniciar una relación duradera pero también es cierto que la suma de toda la fecha de hoy nos da un 12, que si lo sumamos nos da un 3 3 que hemos estado mencionando desde que empezamos el programa, tercer mes primer signo este, la fecha de hoy se suma y es un 3 y vamos a estarlo viendo constantemente a lo largo, no solo del programa sino de, de todo el mes que vamos a empezar marzo este, y este número está relacionado con la comunicación, con la expresión la artística, la sociabilidad la, la la, la agilidad mental, el expresarse de los expertos, ¿sí? los que llegan a un lugar y los reflectores se voltean automáticamente para ellos. Vamos a ver mucho artista, vamos a ver mucho, mucho, mucho actor, mucha actriz, pero también vamos a ver mucho destape de sus cosas escondidas. ¿sí? Este, para los que no tienen pareja va a ser un día muy bueno para declarar su amor, para los que ya tienen va a ser para dar el siguiente paso. Para los que están casados y con familia, es una reafirmación de votos, pero no es una reafirmación de votos estruendosa, es ¿no? Es una afirmación de votos solos, ellos dos. ¿sí? Entonces, volvemos a la energía del número 2 con la vibración del número 3. Entonces, es mucho, mucho de la energía que despertamos con estos números. Es suficiente para un sentido especial a, a un día como este, este ya que ya que la energía que estamos despertando por una fecha como esta, que significa tanto, este, pues es una energía que generamos nosotros, es un, es un egregor que generamos como personas, como seres humanos, al darnos cuenta que es una fecha que nos coincide, una fecha que vibra en el amor, una fecha que desencadena en el tres, que es el hijo, padre, mamá, hijo, es el tres, este, volvemos al tres, este... Pero también es cierto que no es una fecha que se, que se le llame portal, porque estos portales normalmente no están sujetos al tiempo terreno, sino están sujetos a los tiempos cósmicos. Sí, al calendario gregoriano, porque se están basando en el calendario gregoriano que es este 22 del 2 ¿no? de los 2022, que eso es lo que estamos viendo. Exactamente, oh, y, sí. y, es, y estos portales no están sujetos a ese calendario, están sujetos Ajá. a un calendario cósmico, que si lo ponemos en papel, eh, nos trasladamos, yo creo, si mal no me falla, al 10 de febrero, que es cuando entra la, la conjunción Marte-Venus, por toda la energía que trae. Sí, pienso que es mucho más poderoso, luna llena, luna nueva, o sea, me refiero a... Llena, tuvimos o sea, en estos días Sí, astrológicamente es como más poderoso eso, es los eclipses, lo que inicia, no. este, termina inicia en un eclipse, eh, sí. lo que estás moviendo tú, o sea, la conciencia que te deja un eclipse no es de que se dé nada más en ese momento, sino es toda la evidencia que vas a tener, porque precisamente hablando, aprovechando, hablando esto de que pues viene un eclipse para marzo, eh, tenemos toda esa conciencia de, de saber que se está creando y se está generando, se está gestando una energía que nos va a durar seis meses, no es una energía que aparece en ese momento y así como que ah, va a ser como el destape de algo, no. O sea, empieza a moverse la energía para empezarte a mover a ti. Entonces, es como estar abiertos y receptivos, por ejemplo, a lo que se mueve astrológicamente, porque eso sí detona muchas otras cosas más en, en nuestro ser, ¿no? Eh, sí, sí, qué bueno sí, sí. Que, que lo, que lo compartes de esa manera y digo, bueno, eh, numerológicamente, pues sí, tenemos esa vibración o esa energía que podremos aprovechar. Uh -huh. Pero también es como no darle tanto eh, enfoque al portal, sino nada más es como la vibración que, que se está dando en este momento, ¿no? Y la damos como seres humanos, porque si te pones a pensar en planetas, este, Aries es la chispa. Y lo que se empezó en Aries este, va a terminar en, en Leo, en, en Virgo, ¿sí? Uh -huh. Que es la fecundación, es la vida. Sí. Ah, que es ¿sí? lo que trata este mes numerológicamente hablando, habla de papá y mamá, la vibración de este día, en el mes del hijo, el tres. Uh -huh. Y es, es. ves cuando te das cuenta que van muy de la mano las dos disciplinas. Así es, pues ahí está, ya tienen ustedes información, eh, ya saben eh, cómo guiarse y cómo tener referencia con respecto a lo que ustedes estén eh, recibiendo en cuanto a información, eh, y Creo que es bastante como lógico el darnos cuenta, ¿no? De que estamos siguiendo un calendario gregoriano que no va acorde a lo que está pasando en los planetas, ¿no? Porque muchas veces eh, podemos estar hablando de las lunas y como que es... Importante también seguir las lunas, las lunas también nos dan mucha referencia de qué es lo que podemos ir trabajando en nuestra conciencia y, y bueno ya también hubo un programa de lunas, eh, ten, tuvimos a una persona que es especialista en la luna nada más. Así que si tú quieres encontrar ese programa, está en Margarita Mercado en YouTube, fue Patricia Rivero, eh, ahí lo vas a encontrar, ah, eh, eh, ahí está la información, así que si tú quieres tener más información, les vuelvo a recordar, está el canal de YouTube, todas las entrevistas están ahí y les va a funcionar mucho porque ella dio muchos tips de eso. Eh, ahora sí ya, no, hay que, nos están esperando, dicen a ver a qué hora los demás. <risa> Y bueno, pues ahora sí, seguimos con Tauro, eh, para que nos des eh, la información sobre Tauro. Tauro, el trabajo viene con algunas complicaciones. En Tauro, Marzo espera la prueba, la prueba este, que hará valer lo que esperas tener en este mes. Entraste un trabajo nuevo, eres abogado, ven, ok, en este mes vas a tener casos de abogacía en las que vas a hacer valer tu calidad como abogado, o tu calidad como doctor, o lo que sea tu profesión. Se pone a prueba especialmente eh, para golpear, digámoslo de esa manera, el ego de Tauro. El león cree que todos son de su condición, en este caso le van a, le buscan dar a, a, a, a Tauro ese lugar especial que tiene dentro del, del mundo material. Y para darle ese, ese lugar especial que tiene dentro del mundo material, se le van a poner pruebas. Sí, entonces tiene que recurrir Leo a una actitud estoica y salomónica. Esa es la mejor prueba que pueden superar con esas dos herramientas. No importa qué se trate. Con esas dos herramientas lo van a hacer. En la salud, cuidado con, con los excesos. Este Tauro viene con, marcado con excesos. Mm, vienen los excesos de agua. Agua es este, la saliva, es la sangre, es este, las lágrimas, es todo lo que intervenga fluidos o líquidos que tomes. Este, cuidado con con las bebidas energetizantes, tengan mucho cuidado con esas, no son nada, nada recomendables. ¿Sí? En la cuestión sentimental, va a haber un llamado a la, a la responsabilidad, va a haber una lección en lo sentimental, va a haber un coscorrón, digámoslo de esa manera, por lo, por lo que se omitió en fechas anteriores quizás hablamos de, se me olvidó el aniversario de vos, o se me olvidó tu cumpleaños, ¿Sí? o se me olvidó no sé, cualquier fecha o se me olvidó decirte lo siento simplemente, o reconocerte algo, entonces ese, esos olvidos van a van a golpear van a golpear este, este mes de marzo son salvables todo, si se fijan todo lo que se le dice a Tauro en este mes es salvable ¿por qué? porque como quiera se le reconoce como el el jefe de lo, del zodíaco, ¿no? El, el rey del zodíaco. Entonces, hay que, hay que ir con tranquilidad, con cautela, Tauros. No se desesperen. No busquen este, imponer su ley, la pata de león encima. No busquen imponerlo. Razónenlo. Escuchen. Aprendan a escuchar. Esa es la enseñanza de este mes. Aprendan a escuchar. Bueno, pues ahí está para ti Tauro y el mensaje que te tienen los ángeles Tauro es que tú tienes una abundancia espiritual y eh, bueno pues tienes que entrar en este estado de gratitud, agradecer eh, por toda la abundancia infinita que siempre llega a tus manos Tauro y también te dice yo soy el ángel que desciende para cuidarte porque estás ante un desafío importante, despreocúpate.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 Y en este mes, pues te, te acompaña el arcángel Uriel Tauro. Eh, puedes prender una vela en tonos naranjas eh, para que puedas pedir que se abra esta conciencia y conectes eh, con, con la abundancia espiritual de tu ser, de tu corazón, no nada más la parte material, sino que contactes con tu propia sabiduría para poder eh, tomar las decisiones correctas para tu momento y tu tiempo de vida, Tauro. Y bueno, pues ahí está la información y les recuerdo, por favor, síganos regalando. Lluvia de corazones, recuerden que la lluvia de corazones es de este programa, regálenos muchos corazones y eh, compartan este programa por favor en sus redes sociales, vayan compartiendo este programa, sé que va a ser de mucha utilidad para muchas personas eh, para iniciar justo este mes de marzo con todo y nos vamos ahora con Géminis. Géminis. oye no me estoy saltando a alguien ah no Acuario va después Yo Ya me estaba, pensé que sí. me andaba saltando pero no es no, Géminis. No. Géminis Géminis en el trabajo viene viene con un aumento de, de puesto un aumento de salario viene con, ah. con frutos viene con frutos eh, Géminis significa la emperatriz en el tarot significa la autoexpresión el, el Santiago, Santiago Junior de los Apóstoles. Entonces, es, es el logro, es, es, es, es todo lo que significa progresar en lo profesional este mes. Nomás tengan cuidado la boca, cuidado con lo que dicen, lo que prometen. Marzo nos habla para todos los signos de cuidar lo que decimos. Si decimos te amo, es porque en verdad lo sentimos. Si decimos... Me comprometo a esto es porque en realidad lo vamos a cumplir. Este, en la salud. Muy bien, muy bien. La salud no, no hay ningún problema. Nada más mencionan un poquito la comida. La comida. Este, la abundancia de comida. Hay que, hay que medirnos. Géminis este mes va, va a tener aumento de peso. tengan cuidado porque puede ser desordenado. Este, Recuerden la tribu de Simeón, que era, que era la tribu de que proveía comida, que proveía los insumos, y cuando se enojaron, dieron cortón a todo. Para las mujeres Géminis, que son las que me están aquí mencionando, mujer Géminis, este, las que no tienen pareja van a encontrarse una pareja en este mes. Va a haber mucha pasión, va a haber muchos compromisos. Las que mujeres géminis que tienen ya un compromiso, viene un, pues el siguiente paso, un bebé, un embarazo, una, una reafirmación de, de, de lo que son. Aquí se, se atienen al tiempo, al tiempo de, de lo que espero, se atienen a Saturno, a, a Saturno al Dios Cronos a, a, a buscar los frutos de lo que están esperando tener o de lo que tienen ya las que tienen pareja las que acaban de terminar su relación, que aquí es otra cosa que me está mencionando, no se preocupen no se preocupen este, no pasan dos meses sin que encuentren alguien que al menos las haga olvidar este mal, este mal trago Géminis siempre, procura, procura ser siempre la que da, sí, entonces, le va a ir bien. Pues ya está, Géminis, toma nota, ya por aquí ya dijeron, yo soy Tauro, Margubil nos dijo que es Tauro, este yo creo que también es este Géminis, ella decía es Géminis, por acá Lupita López nos dice que es escorpión, Claudia Costa nos dice que es Aries, eh, Crisanta, ella sí nos dice es sagitario, de ascendente sagitario, eh, por acá tenemos, a ver, déjenme ver quién más nos compartió. Eh, saludos, chicas, Marisela Rodríguez, Nora Ramos, eh, bienvenidas. Ana Pati Gasca dice: Yo soy Géminis. Mira, aquí ya salió otra persona Géminis. María Rosaura Estrada León dice: Hola, buenas tardes. Diana Prida nos dice eh, que ella es eh, Virgo de ascendente cáncer. Eh, Monix nos dice que es Aries, eh, por acá Ivette nos dice Tauro, Cecilia Torres, Acuario, Michi, Rubio, eh, Escorpión. Bueno, pues ya hay varios, varios este, aquí conectados, así que por favor sigue regalando corazones y sigue compartiendo este programa. Géminis, para ti te dicen, yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente, estando en mis brazos ya nada puede perturbarte. ¿Siente la paz de tener protección angélica? En este momento comienzas a vivir con mayor eh, paz y alegría. El arcángel Zadkiel es quien te está acompañando eh, a manera de poder transmutar todo lo que habías estado cargando. Dice que es tiempo de que, que puedas inspirar a los demás también a través de esto y obviamente es teniendo esta paz que ellos te te están transmitiendo así que te recomiendo la vela morada para ti ahora sí vamos con cáncer cáncer cáncer es el emperador la, la carta del emperador en el tarot el orden la practicidad es el apóstol Juan la tribu de Zabulón Chesed en la, en en en la cábala en el árbol de la vida el dios Júpiter, este sello, este, cáncer en este mes tiene movimientos en lo, en los negocios, en, en lo profesional, en lo, en lo ético, todo va bien, el cáncer, todo va bien, nada más tienes que ponerte a pensar un poco, piensa bien en, en los pasos que vas a dar, pierde el miedo, ya que, que se quita el miedo de, de fechas pasadas que has estado acumulando o de los golpes que has recibido, porque cáncer es uno de los, de los signos que más ha sido golpeado de septiembre a la fecha. Este, pero va, va, lo que te está golpeando te está haciendo más fuerte. Entonces, ánimo, cáncer, ánimo. Este, no, no te dejes caer. Este, en, lo, en la salud, cuidado. Cuidado, cáncer con articulaciones. Cuidado, cáncer con. Con confiarte de los logros que tienes en tu salud, si empezaste dietas, si empezaste regímenes alimenticios, si empezaste este, si vas a decidirte a probar comidas nuevas no sé, si vas por tu trabajo vas a tener que comer en la calle, este, todo ese tipo de cosas, ten cuidado porque tienes muy latente este, muy latente las enfermedades en extremidades huesos y estómago tu estómago es ahorita una, una, la parte más débil que tienes de por si sí cáncer padece de los del estómago de la, todo el aparato digestivo y el corazón pero en, especialmente esta en esta ocasión cáncer viene advertido muy puntualmente en lo sentimental cáncer mmm, ese distanciamiento está terminando ese, ese estar enojado con esa persona va a ir bajando la, la intensidad, nada más se evalúa. Este, tenemos el, el cuatro de bastos, que nos habla de ver a los cuatro puntos cardinales, buscar un norte, buscar un, un saber, ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? Eh, nos está hablando de dos cartas, una joven y, uno, y un rey, madura madura en, esa, en esas decisiones que estás tomando de carácter sentimental para que no vuelvas a caer en los errores que has caído y, y pues puedas puedas evolucionar, puedas avanzar y ya no te estén golpeando pero te están golpeando porque tú lo estás permitiendo y tú lo estás aceptando Ok Bueno cáncer pues ahí está la información para ti así que atento y vamos a ver qué te dicen los ángeles eh, cáncer para ti y dice yo soy el ángel que cambia la rutina pues lleno de magia la vida de los humanos. A ti te doy la luz que más necesitas este mes de marzo para crear tu propio paraíso, cáncer. Yo te doy un regalo y acéptalo en este momento. Arcángel Chamuel te acompaña en este momento. Así que, bueno, pues hay que abrazarnos, hay que rodearnos de este amor. Arcángel Chamuel, vela rosada para ti, cáncer, eh, en este inicio, hay que contactar eh, pues con toda esta parte emocional de tu ser y bueno, pues ahí vas a, vas a andar eh, en ese sentido. Por acá nos están haciendo unas preguntas, dice, ¿tiene que ver el ascendente en este caso? Eh, pues sí, eh, estamos diciéndoles que es... Más eh, preciso cuando nosotros vemos nuestro ascendente, cuando estamos leyendo un, un horóscopo, estamos escuchando el horóscopo, es muy bueno que nosotros tomemos el ascendente porque sí, sí hay bastante información que, que nos va arrojando el, el ascendente, así que si tú lo tienes y lo sabes, pues también toma como referencia el ascendente. Eh, y por acá nos dice, Jud dice, yo soy, este, mi esposo es cáncer y yo soy Géminis. Qué chistoso, dice, la emperatriz y el emperador tiene algo que ver. Muy, muy de la mano, las decisiones que toman las toman muy consensuados. Sin embargo, dentro de la casa ella es la que dice, las cosas se hacen así afuera, tú puedes levantar la voz y yo me callaré como la señora de la casa, pero dentro de, ya no me cerrando la puerta, me vas a, así es que cuidado cuando me quieras callar afuera de la casa. <risas> pues ahí está este, Jute, ahí tienes más eh, pues ahora sí referencia y bueno eso también todavía iría muchísimo más profundo eh, cuando se hace una sinastría de cartas y, y ver o sea la tu fecha de nacimiento con la de él para poder ver en dónde caen los planetas de él en la tuya y los, tu, los tuyos en la de él y, y ver todavía más cosas. Pero bueno, eso ya es como toda una, una consulta y eso también eh, se puede ver en la astrología. Eh, pues... en, la, en las cartas este, de sinastría o cartas complet, com, complementarias, uh -huh. este, las casas cambian por completo, el significado de las casas cambian por completo. Ya no son las casas que se rigen normalmente. Por eso es que a la gente normalmente le pedimos que cuando oiga su, su horóscopo, diga yo soy cáncer, ok, signo solar, cáncer, ok. Pero el, mi lunar es Aries. ¿Sí? Entonces, sí. cáncer es como soy y Aries es como pienso. Entonces, ahí es donde deben nuestros amigos ver si soy tal y cual, entonces ya sé cómo voy a reaccionar en este mes. Porque ahorita, les, bueno, al final les vamos a dar la, la energía que va a traer marzo. Así sí, es. Universal. Así es. Bueno, pues entonces tampoco se vayan porque vamos a, a decirles cómo va a estar eh, esta parte del clima astrológico para marzo. Así que sigan con nosotros espérenos, tengan paciencia, ya vamos para allá, y bueno, pues ya saben, sigan compartiendo este programa, les recuerdo, mi nombre es Margarita Mercado, Puedes seguirme en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Margarita Mercado, si te perdiste algún programa, ahí lo vas a encontrar, si tienes, quieres saber más información sobre Facundo, Facundo, por favor, compártenos eh, tu red social, por favor. Estamos, claro que sí estamos en Centro Holístico, Integral CAFA, así nos buscan en, en Facebook, o CAFA centralístico simplemente, nos pueden encontrar y nos pueden contactar por Messenger o por, por mail, este por WhatsApp, bueno, ahí viene un teléfono donde se nos puede contactar por WhatsApp, este, y con todo gusto, yo soy la cara, pero detrás de mí hay un, un equipo bastante grande y, y preparado para atenderlos, a cualquier hora del día de la noche se les va a atender, no importa. Bueno, pues ahí está la información para ustedes. Eh, aquí Abejita Dorada nos dice, yo soy Pisces y mi esposo es Acuario. Dice bendiciones para ustedes gracias por compartir. Así es, eh, dice según los signos, no soy compatible con mi esposo. Pero no importa eso, Margo. Realmente, por de acuerdo a signos, no importa. Aquí lo importante es dónde está tu Venus y dónde está su Marte de él, y eso es lo que nosotros vemos como pareja también. Y eh, dónde cae el Saturno, y eso hace que forma la, la estabilidad en una pareja. O sea, no, es muchísimo más profundo de lo que tú puedas creer que lees en el internet. Las Astrología son años y años de estudio. Eh, tengo precisamente la, la, este, la amiga que va a estar con ustedes y con nosotros el martes, quien lleva 22 años de carrera en astrología. O sea, es una persona bastante preparada y ha tomado muchísimos cursos. Es buenísima y no se la pierdan, de verdad, nos va a dar mucha información que a ustedes les va a servir. Ya la convencí de que venga cada mes. <risa> Así que no se la pierdan cuando salga porque la verdad es que es súper precisa, o sea, cuando ella me dice, Maggie, no te decisiones en este momento, de verdad le hago caso porque cuando he ido en, en opuesto, sí me he dado cuenta que sí hay cosas, sí hay este, situaciones que hay que ir analizando. Eh, bueno, pues ahora sí, vamos con Leo. Leo. Este... ¿Qué nos vas a decir? ¿Qué nos vas a decir? A ver, levanten la mano quién es Leo. <ríe> Ups. Bueno, este, sigamos con Virgo, ¿verdad? <risa> Leo es el hierofante, es el, el, el canon, es la libertad, es el, es el mando, es el jefe, es el, es el que, es Felipe de los apóstoles, es la tribu de Judá, la famosa tribu de Judá, el león de Judá, yeburá este, en, el, en, el, en el árbol de la vida. Es Marte, en una en, en cábala, este, rige los martes, es el dios Ares, y, pero también es el, el, el mandamiento de no matar. ¿Sí? De los 12 mandamientos que tenemos, a él le tocó el quinto, el no matarás. Este, por lo mismo, su actitud este mes tiene que ser muy comprensiva, muy tranquila les están invitando a ser más analíticos, no activos, sino más analíticos, y en función de eso poder reaccionar. En, el, en lo profesional se van a enterar de algunas cosas que no están muy correctas, que digamos, en cuestión de, de trabajo van a encontrarse con rumores. Viene mucho el habladero, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y Leo es uno de los principales que les va a pegar. Marzo viene con mucha habladero, bla, bla, bla. Y, y Leo, pues, le van a estirar las greñas a león, entonces pues cuídense, porque los leones cuando reaccionan viene con un 5, entonces va a reaccionar violentamente, Leo va a reaccionar y va a traer el trascaso y lo va a tirar al cuello, entonces Leo tiene que cuidar mucho esas, esos arranques de ira esos arranques de autoridad, sí pero también los demás tienen que cuidarse, no provocarlo en este mes, tiene que tocar a Leo con las pincitas en lo profesional, si lo van a decir, soy blanco y aquí te presento los documentos en blanco y no hay movidas chuecas, tiene que ser así porque donde Leo se le cuenta, no saben en la que se mete. En la salud, Leo está encantado en la vida, no hay ningún factor que esté en su contra, este, salvo cuidar un poquito eh, riñón y hígado, por lo mismo que son corajudos, este, se recomienda tomar mucha agua, agua sola. Agua sola, no agua con sabor, agua de, sabor, de refresco, no, no, no, agua sola. Así, de la llave, del grifo, de agua, directamente. Tomen agua, Leo, porque como viene con la energía de Marte, vienen con la energía ahorita en la conjunción de Marte, Marte-Venus, este, es lo que Leo desea, lo que yo quiero tomar, es mío. No lo voy a pedir, lo voy a agarrar simplemente. Yo, León, así soy, la agarro y se acabó. Yo, León, así soy, lo agarro y se acabó. No te estoy preguntando, es mío. ¿Sí? Entonces, este, en este mes tienen que ser un poquito más mesurados en ese tipo de, de arranques. Sí si tienen que ver a los demás. Trabajar en equipo, Qué va a ser lo más difícil que va a tener que enfrentar León en este mes. En lo sentimental, este, tiene que hablar clar, claramente. Leo tiene que decir las cosas por su nombre. ¿Les guste o no les guste a los demás? Leo tiene que, que decir, ¿sabes qué? Me quieres, pero yo no veo que me quieras. No veo que me lo demuestres. Demuéstrame que me quieres y te voy a creer que me quieres. Pero no esperes que yo me entregue. O sea, voy a creerte. Pero eso no significa que voy a, que voy a decirte a mí que yo te quiero. ¿Sí? Leo es el, el juez, el juez duro. ¿Sí? El West garzón de España que fue tan famoso en años pasados por su dureza y por su inalterabilidad en, en la ética. Ese es Leo. ¿Sí? Entonces, cuidado Leo con, con los arranques, pero también los demás. Cuidado con Leo, que este mes viene. Ok, Facundo, por ahí le moviste el micrófono a tu, a tu aparato. Creo que se, se cortó. Ahí está. Ya. Yep. Yep. <risa> Pero sí se escuchó, de hecho sí, sí, eh, fue todo, sí se escuchó bien. Eh, bueno, pues para ti, Leo, eh, dice, yo soy el ángel que baja cuando necesitas salir de la negatividad. Decídete a vivir con luz porque todo cambiará. Yo te doy fuerza y protección curándote. Arcángel Metatrón es quien te acompaña este mes de marzo, uh -huh. sí, porque tienes que aprender, vienen muchas lecciones para ti y dice aquí nosotros te vamos a beneficiar con el aprendizaje, o sea que el camino que tú debes de tomar en este momento es estar abierta a aprender, a darte cuenta que no Tienes como el panorama completo. Necesitas también aprender a escuchar a los demás y requieres ese aprendizaje para ti. Aprende, baja, baja un poco más esa intensidad de barreras y, y escucha lo que tu entorno también te tiene que decir. Más allá de como ese Facundo, sí, los chismes, pero... ¿Qué te están queriendo decir? Hay algo interno que hay que trabajar. Entonces, Arcángel Metatron, vela dorada para ti, para que puedas iniciar este mes de marzo. Y vámonos con Virgo. Los Virgo. Ah, cómo son traviesos los Virgos este año. <risa> Muy traviesos. Sí. Este, Virgo es la carta de los amantes. Ahorita la conjunción que está, les está pegando duro a la a 9.8 de cada 10. Les está pegando duro la conjunción de los amantes. El vivo es amor, es compasión. Es el, el es Bartolomé de los apóstoles, el cariñoso. El, el, el que primero decía, vamos a creerle antes de actuar. Este, es de La tribu de Tizachor. Isaac, Stifaret, es el equilibrio en el árbol de la vida, es el sol, es el domingo, Ra, pero también es el no fornicarás, el sexto mandamiento. En este sentido, lo profesional tienen construidos, Virgo sigue construyendo castillos, sigue construyendo estructuras. No les extraña, Virgo, que esas estructuras se vengan abajo en cierta forma. No totalmente, pero sí en cierta forma se van a empezar a venir abajo. Algunas que están construidas en base a, a simples sentimientos. Y vamos a aclarar esto de simples sentimientos. O sea, si yo tengo un negocio y entra tanto y sale tanto. Es un negocio. Tú serás, este no sé, mi esposo o mi esposa, pero de la puerta para adentro somos socios. De la puerta para afuera somos esposos. Y me puedas regañar lo que quieras. ¿sí? Pero aquí adentro somos socios. Y yo soy el que lleva la mayoría. O sea, que sean, necesitan ser fríos, Virgo. Virgo es famoso por ser exigente, por ser este, estricto, por ser muy cuadrado también. Entonces, cuidado porque este, las cosas vienen muy confusas. Les va a ir bien, les va a ir bien a fin de cuentas. Pero sí va a ser un proceso en el que se van a dar cuenta de muchas cosas que no encajan. Que no encajan ya sea en lo profesional, lo sentimental, no sé. En, en algunas cosas no van a encajar, pero en los profesionales específicamente van a encontrar un detallito que no les va a gustar mucho. Entonces, salomónicos como Leo, no llegan a los extremos de Leo, pero sí marquen, marquen como todo buen Virgo, los límites en los que quieren moverse. ¿sí? Este, cuentas claras, amistades largas, relaciones satisfactorias. En la salud, este, Virgo ya sabe qué es lo que le hace daño. Sí, Virgo ya sabe que su estómago no es de acero que sus pulmones no son infalibles Virgo ya sabe que su cabeza no es la parte más centrada de su anatomía entonces pues tranquilo Leo, tranquilo digo tranquilo Virgo, tranquilo no te, no te ilusiones en vano no te emociones con tu salud recuerda que debes de cuidarla deja de mentirte si sabes que eso te hace daño ya no lo comas o ya no lo intentes ¿sí? y en lo sentimental Virgo está iniciando proyectos de renovación en lo sentimental en general pareja, hijos papás, lo que sea amigos están iniciando procesos de, de modificaciones, de cambios, de Está reestructurando su vida social, su entorno sentimental. Está planteándose frente a sí, si quiero seguir con esto o no quiero seguir ya. Virgo ya tiene que empezar a, a tomar decisiones. Marzo es un mes para tomar decisiones importantes. Hoy es una fecha para empezar a tomar. Un, un dato muy bueno sería que hoy empiezan a decir, sí, en marzo voy a hacer esto en esta fecha. Porque es muy auspicioso para tomar decisiones determinantes en tu vida. Y van a ser decisiones que van a regirte, si no por el resto de tu vida, pues sí por una buena parte que te van a empujar. Bueno, pues atentos Virgo con esta información. Vamos a ver qué te dicen los ángeles Virgo. Dice yo soy el ángel que te da buena suerte. Ahora decídete a ser feliz y nada ni nadie lo podrá impedir. ¿Eh? <risa> te doy la luz más necesaria para lograrlo. En esta ocasión te está acompañando Arcángel Miguel que habla sobre una protección de tu familia. Entonces, eh, en qué tonos azules tu vela para este inicio de mes. Dice que él eh, se va a encargar de que lo que le hoy te está preocupando en cuestión de familia, pues va a ayudarte a resolverlo. Así que, bueno, pues ahí está la información. Déjame leer algunas preguntas porque ya aquí nos habían preguntado este. Dice Silvia, dice Silvia Candice yo tengo dos hijos, Leo, dice Esteban Aguilar, dice a ver cómo va a ir en el amor, soy Leo, eh, Luz Vargas nos dice yo soy escorpión, Caet nos dice felicidades por el programa, eh, dice que ya es Tauro, bueno ya pasó Tauro también, dice felicidades a Facundo por tan excelente participación, Ana Escobedo, ahí está, eh, y por acá este, mmm, déjeme ver quién más nos está preguntando. Ok, dice Nora Ramos, dice, también afecta tener luna en Leo lo que dijo Facundo. Pregunta Depende de tu signo solar Ajá. Si, eres, si eres luna en Leo y, y sol en Aries, imagínate las lunas llenas son vas a estar aullando o te van a salir con millos vas a volar Sí, entonces Hay que checar en dónde tienes tu signo solar. Muchas veces eh, la luna en Leo significa la leona que se convierte en madre o la leona que cuida el clan. Yo me inclino más en la leona que cuida el clan. Todas las leonas este, buscan esa parte de mamá que quizás no encuentran en su propia familia, sino... A mi mamá por trabajo, por ejemplo, por trabajo no puede estar aquí para el desayuno. Yo lo hago. Yo quiero que ese, ese desayuno se dé como lo hace mi mamá. ¿Sí? No como lo hago yo, sino como lo hace mi mamá. ¿Sí? O mi mamá no funcionó con su pareja. Bueno, pues yo quiero una pareja que, que me muestre que podemos ser mejor pareja que lo fue mi mamá con, con la que ella tuvo. ¿Sí? lograr lo que las, las predecesoras no se lograron esa es la función de una leona dentro de su propia manada sí. uh -huh. y son muy maternales muy maternales sí, muy, muy cálidas en cuestión de las lunas en Leo eh, bueno pues vamos ahora con Libra, vamos con la información sobre Libra los Libranos ¿Cómo han estado dando guerra este, este año? Libra es la carroza. Libra es el amor, la compasión. Los equilibra, es el equilibrio. Va muy de la mano con, con, con Virgo, en este sentido. Este, es Tomás, de los apóstoles, la tribu de Dan. Es, lo rige Venus. El deseo, el querer, el buscar, ser parte. Sí, es necesario. En el árbol de la vida es el día viernes. Es la afrodita. Pero también es no robar. Y el no robar es en general. No robar felicidad, no robar amor, no robar esto, esto, esto, esto. Lo que te corresponde es lo que vas a tomar. Nada más. No te tocó nada en esta ocasión. Te quedas sin nada. Sí. sí. Es, es hablar muy, muy muy específicamente de los límites, a donde yo puedo llegar, a donde yo puedo tener. En lo profesional, Libra inicia proyectos, inicia proyectos. La reina de bastos nos habla de que tiene que ser una, un inicio donde ella tiene que pensar muy bien las cosas, ¿sí? Las libranas que tienen ahorita una relación tiene que analizar muy bien qué es lo que tienen con esa relación. Si en realidad eh, funciona, si en realidad es lo que quieren, si en realidad es lo que estaban esperando. ¿sí? Porque la verdad, mmm, Libra viene con muchos altibajos, muchos altibajos. Entonces tiene que tomar la carroza este, de que no puedo trabajar, ¿por qué no puedo trabajar por esto, por lo otro, por aquí, por allá? Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer? ¿Qué puedo canalizar? ¿sí? Y enfocarme en lo que me puedo canalizar. Si sí, sí, estoy en una relación en la que no puedo trabajar, bueno, ¿qué puedo hacer? Atender hijos, bueno, atenderlo lo mejor que se pueda. ¿sí? Si tengo una relación que no me está dando nada de trabajo, de negocios o de pareja, pues está volar. No puedo quedarme eh, atado a un solo lugar. En los negocios, en la ética, Libra tiene que buscar sus propios medios. Libra tiene que buscar ya salir. De, ese, de esa zona de confort y buscar buscar lo que se tiene, evaluar si con esto que tengo ahora estoy bien en este trabajo o me regreso al trabajo en el que estaba. ¿Sí? En la salud, habla de articulaciones otra vez, habla de aparatos reproductores, habla de nervios pero sin embargo cierra con una copa, de, con unas de copas, ¿sí? Este, nos dice que vayamos a los test a tomar mucha agua, mucha agua, porque Libra, Libra a fin de cuentas es aire, entonces estamos entrando en un, en un mes en el que va a haber mucho aire, la primavera entra con mucho aire este año, entonces, y va a ser mucha sequía, entonces, mucho aire caliente, entonces Libra va a necesitar mucha agua. Mucha agua que va a necesitar Libra para poder funcionar como debe. Entonces, y Libra toma mucha agua. Este, en, lo sentimental, en lo sentimental, Libra está marcada por la bonanza. Pero una bonanza que tiene que quedarse sin dudas. Quitarse las dudas de enfrente. Quitarse los vicios del pasado. Si en mi pareja yo fui muy celoso o celosa, o fui muy autoritario o autoritaria, si fui muy X, que me marque como una persona intolerante, entonces tengo que dejar eso, porque si no, voy a repetir la historia. Y los que, tienen, los que no tienen pareja, analicen, porque no tienen pareja. Libra es muy amoroso, es tanto en la intimidad como en al público, es muy amoroso, es muy chiquiador. Entonces, analicen por qué no han tenido pareja, qué es lo que han estado eligiendo mal una y otra vez. A los que tienen pareja, lo que mencionaba ahorita, evalúen. Si es la pareja la que tienen ahorita lo que en realidad quieren. Y lo que no, pues bueno, darle cortón, porque abril, abril viene con las consecuencias de las elecciones que se han estado haciendo, y cortar con los con los pasados corten con el pasado corten con bueno, lo que eres. pues ahí está más información para todos los eh, mis queridos Libra y lo que quieren decirte los ángeles Libra es que yo soy el ángel que baja para sostenerte estás en un momento de tomar decisiones importantes calma, aflójate Libra te doy la luz para guiarte hacia lo mejor para ti en este momento confía y actúa en lo que te late. Arcángel Rafael es quien te está acompañando en este momento. Te recomiendo Vela Verde eh, para este inicio de mes eh, Libra. Coloca una, una vela verde y pone en intención todo lo que quieres abrir en cuestión de caminos, porque también el arcángel Rafael te guía para eso. Eh, y por acá nos comparten, dice, de, dice Luz Vargas, felicidades Facundo este, por la mancuerna tan bonita eh, que haces conmigo. <risas> Y este dice Silvia: dice: Mi esposo es Libra y yo soy escorpión. Así ya sabemos quién manda en la casa. ¿Verdad? ¿Verdad? Libra. Sí? <risa> Siempre ponen la balanza. ¿Qué nos conviene, amigo? Ahora. Vamos con los Escorpio precisamente, ya aquí había varios Escorpio esperando y no se vayan porque todavía nos falta que nos den todo el pronóstico de marzo para que nosotros sepamos cómo vamos a andar. Así que todavía queda un poco más eh, en este momento para ustedes. Eh, bueno, ahora sí, Escorpio. Escorpio es la carta 8, la fuerza en el tarot. El poder material, la autoridad, este, el mejor amante, es la característica de Scorpio, por eso todos lo quieren Este, es el apóstol Mateo, es la tribu de Efraín, eh, la tribu que, que siempre tenía la razón. Es Jod en el árbol, es Mercurio, bla, bla, bla, bla, bla, bla, este... Es el día miércoles, el día de la enseñanza. Sí, es el dios Hermes Trismegisto. Pero también es, como es el bla, bla, bla, bla, es el mandamiento de no mentir. ¿sí? En este caso, en lo profesional, este, vienen muchas transformaciones para Escorpio para Viene cambio de trabajo, viene... No solamente un cambio de trabajo, sino un tipo de cambio de ambiente laboral. Si yo era doctor, ahora quiero ser taxista. Me voy a ser taxista y voy a ser muy buen taxista. Voy a tener mi flotilla de taxis en vez de tener un consultorio. Este, voy a tener muchas transformaciones que me van a empujar a hacer lo que yo quiera. Voy a ser yo el que mando. Voy a tener gente conmigo. Voy a ser yo. Escorpio está entrando en una etapa en la que se va a desarrollar mucho, mucho, mucho, mucho a lo largo de este año. Pero sí va a estar muy atenido a los eclipses. Tiene que tener muy en cuenta Escorpio eso. Específicamente Escorpio, Cáncer, Libra, son, son los signos que más van a estar atenidos a los, a los eclipses. Tanto de lunas o de sol. Este, pero van a tener que estar muy atentos. Este, en la salud, este, vienen muchos cambios de salud. Vienen, este, van a entrar en dietas. Van a hacer dietas. Van a cambiar su forma de ver la vida. Van a, van a empezar un proceso de transformación que a poco les va, les va a caer el 20. Sí, o sea, si antes eras un juez este, que no aceptaba regateos, ahora vas a ser un juez que va a llegar a, con la Biblia en la mano y va a decir, bueno, vamos a ser salomónicos. Aquí no es nadie culpable hasta que se le compruebe lo contrario. Cuando tenías un récord de ahorcados y electr, electrificados, entonces, ahora voy a ser así. Y nadie te la va a creer hasta que empiecen a verlo. Este es en lo que la salud en lo sentimental, pues ¿qué que podemos decirle a Scorpio, ¿Sí? todo el mundo lo quiere. ¿sí? El dato que les di en un principio de cómo eran, pues le tiene garantizada casi la mitad de la, de la felicidad. Entonces, la pareja de Scorpios o oh, los Scorpios están, están envueltos en un aro de, de tranquilidad, de, de pasión. Hay mucho enamoramiento, hay mucho amor a su alrededor, a su alcance de su mano, hay mucha estabilidad. Los que no la tengan, que estén atravesando procesos difíciles, chequen su signo ascendente, que probablemente está en agua, digo, está en tierra este, o está en agua. Ok, atentas eh, y atentos, Escorpio, por acá. Eh, lo que quieren decirte para ti, Escorpio, los ángeles, es, dice, yo soy el ángel que baja para calmar tus antiguos miedos, sientes que yo te curo por dentro, lleno tu corazón de mi er energía, de mi energía, respira hondo, ahora tienes mi ayuda, todo va a ir bien, comienza a actuar con mayor paz y tranquilidad, eh, el arcángel Gabriel es quien te está acompañando en este momento, dice yo te ayudo, eh, enciende una vela blanca Arcángel Gabriel está ahí eh, otorgándote cada vez más belleza eh, tanto interior como exterior está ahí para ti eh, te ayuda a crear más entornos de alegría en este momento para ti Arcángel Gabriel y vamos con Sagitario los Sagitario aquí surgió una coincidencia, es el ermitaño y salió precisamente una carta del ermitaño, vaya mensaje que les espera, este, el, el sagitario la perfección, es el, es el humanitario, es Santiago de los apóstoles, este es la tribu de Benjamín, los sueños, este es Yesod en el árbol de la, de la, de la vida, es la luna, los ideales, es este la diosa Isis este, pero también es no desear la, lo que no es tuyo ¿Sí? la persona que no es para ti este, en lo profesional Sagitario tiene la mira bien puesta tiene el proyecto ya en la mano tiene las personas que le van a apoyar ¿Por qué no se han animado a despegar? A ver, ¿por Sagitario, qué? <risa> ¿Por tiene qué? todo. Tiene todo. Incluso, este, tiene un as. Tiene dos ases en su tirada. Que le dan todo. Le dan todo para triunfar. Sagitario, anímate. Sagitario avienta la espada y la, le atina donde quiera. Sagitario en este año puede hacer todo lo que quiera. Es el, es el signo del zodiaco. Que más va a tirarle a todo y más le va a pegar a todo. ¿Sí? Sagitario tiene ahorita bien aspectados en lo económico. En lo económico tiene todo un bien aspectado. Sagitario este año va a ser billetes. En sagitario en este año va a ser poder material. No tengo billetes, pero me compré dos casas, tres carros. Me fui de, de fiesta o vacaciones a a una playa, la playa Mallorca en España, cuando el año pasado no tenías, tenías que pedir prestado para completar para los recibos. Ese tamaño de diferencia va a tener Scorpio, pero no se ha animado. ¿Qué pasa Scorpio? Venza ese miedo, venzan ese miedo los, los, los agitarios, Venza en ese miedo. No se queden con, con nada guardado. Yo siempre les digo a la gente, yo prefiero decir, ¿me acuerdo? Me imagino cómo pudo haber sido. ¿Sí? Y prefiero pedir perdón que pedir permiso. ¿Sí? Okay. En la salud, varios padecimientos ha estado teniendo este sagitario. Todos se van a arreglar, no hay ningún problema. Este, pero sí, estos padecimientos de salud que han estado teniendo, este, si te están llamando a que te pongas a recapacitar, ¿qué es lo que has estado haciendo mal? ¿Por qué estás tratando así a tu cuerpo? Y no nomás tu cuerpo, sino la salud también es del, al, del alma. ¿Qué pasa con Sagitario que ha estado maltratando su alma y su cuerpo? Tu rectitud, tu columna vertebral, que es donde más te han estado sufriendo, los pies, las, la espalda, el cuello. Este... Te está mandando un mensaje. Aquí es donde sale la carta del ermitaño. Y y Sagitario es la carta del ermitaño, la carta nueve. Entonces, pongan atención, regresen a su interior y digan, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy tratando así mi cuerpo? ¿Y por qué estoy tratando así a mi alma? Y eso es lo que les va a dar por correspondencia qué es lo que está pasando con su salud. En lo sentimental, ya dejen los celos de lado. Dejen los celos, dejen de tratar de imponer, ¿sí? Este, en lo sentimental, les están llamando a que volteen la vista, giren la vista hacia un futuro. Ya dejen de consultar el pasado. El pasado es para consultar una duda que tenemos de tal o cual cosa que hemos hecho, no de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Okay. Recuerden, no repetir su pasado. Muy bien, Sagitario, pues a ti el ángel que te acompaña es el arcángel Sandalfón, eh, este, este arcángel eh, te pide que prendas una vela en tonos verdes, muy claros, casi turquesa, eh, es un poco más azuloso un tono turquesa. Eh, y él te da este mensaje para ti, Sagitario. Dice, yo soy el ángel que te da luz para iniciar estos nuevos proyectos, llegando buenos tiempos para ti. El cielo te está ayudando en este momento. Adelante, ellos te guían. Arcángel Sandalfón te está dando toda la información que requieres para poder avanzar en este momento. Así que, bueno, pues eh, date el permiso de, de vibrar con esta alta energía. Y bueno, pues ahí está. No te pierdas en el camino también, este, Sagitario, porque de pronto se, se, se van perdiendo en, en, se diluyen un poco. Muchos este... mucho se distraen la flecha que van a tirar de repente tiran para el monte, como decimos aquí en el norte. Sí, sí, sí, entonces ojo con eso. Y por favor, les seguimos pidiendo corazones. Facundo, vuelveles a recordar tus redes sociales. Ya este, ya vamos más de la mitad, ya casi acabamos nuestros signos, así que eh, por favor, comparte tus redes. Y bueno, también no se vaya porque todavía nos falta más información sobre el pronóstico de marzo, así que no se vaya. Claro que sí, estamos en CAFA Centro Holístico en Facebook. Este, redes sociales, pues nada más tenemos ese. Nuestro, nuestro campo de acción se enfoca básicamente en atenderlos. No, no necesitamos tanto alaraca, tanto, tanta parafernalia. Simplemente queremos atenderlos. Llámenos, agenden su cita, este, visítenos y van a ver que, que con nosotros sí se van a sentir mejor. Sí se van a sentir mejor. Tenemos una larga lista de, de recomendaciones. Y amigos que, que nos avalan, que hacemos las cosas como Dios manda. Pues ahí está la información para ustedes. Y nos vamos con Capricornio. Capricornio, que estamos ahorita en medio de. Nos está trayendo muchos coscorrones Capricornio a todos. Es la rueda de la fortuna, es la carta número 10. Es el maestro espiritual. Ve, digo, ya con eso tenemos más de la mitad de la información. Es el. Es el apóstol Tadeo, el que enseña. este Es la tribu de Neftalí. Es Malkut, en el árbol de la vida. Es la tierra. Este, es, es Gea, la madre Gea, la diosa Gea. Este, pero también es no codiciar las cosas ajenas. ¿Sí? En lo profesional, Capricornio está en el momento no cumbre, no cúspide, pero sí está muy cercano a él. Ahorita está donde se sienta y decide. Tú sí y tú no. Sí, pero lo que no tomando en cuenta este, este pequeño signo sí, del minutavo, es que todas esas lecciones, todas esas decisiones que está tomando, tiene que enfocarlas en su superación, ahorita en el negocio estarán muy bien posicionados, pero se están olvidando del futuro, en lo económico y en lo ético, aguas, aguas Capricornio con esto, porque esto siempre, siempre ha sido tu punto débil, como la rueda de la fortuna, llegas arriba, te olvidas, no te preparas y cuando estás abajo sufres, ¿sí? Entonces, en lo económico, en lo, en lo ético, ten cuidado con eso. No te confíes. Las cosas son cíclicas. Te va bien una temporada, te va mal en otra temporada. ¿Por qué te va mal? Porque te está enseñando, te está dando una lección para que cuando hagas bien las cosas, surjas, reluzcas, brilles y te vaya mejor. No para que te olvides de ellas y la, la rueda de la fortuna cuando baja, estés lamentándote. En la salud... Este, estás de, este, dejando, volvemos a lo mismo. Estás dejando al olvido de atender tu salud. Atiéndete, atiéndete. Ya estás empezando a registrar algunos este, signos de, de enfermedad, sobre todo los que intervienen en la ira, el calor, la sangre. Este, chécate. Este, Capricornio, este mes. Mm, tiene que tener mucho cuidado en eso, en la sangre. Diabetes, este, cáncer, todo ese tipo de situaciones que, que implica sangre, accidentes donde, donde implique sangre, navajas, este, todo eso, todo lo que implique sangre, tiene que tener cuidado Capricornio durante el mes de marzo. De hecho, ya debe de empezar a tener cuidado desde estas fechas, porque ya están las vibraciones muy fuertes durante febrero. En lo sentimental, están de plácemes, están de plácemes. Se solucionaron conflictos que había con tu pareja, los que tienen pareja. Conseguieron pareja los que no tenían pareja. Los que tenían pareja ya pasaron al siguiente, al siguiente estadio de esa. Este, está Capricornio está ahorita en, un, en una bolsita de, de amor, pasión. Es un poquito parecido a lo a, a, a Scorpio. Pero en este caso, Capricornio, está en este estadio porque se está abriendo. Están abriéndose a lo que les está trayendo la vida. Es una, es una recompensa porque tienen la, la carta de los mensajes. Tienen que aprender a escuchar los mensajes. Y ahorita lo están haciendo y están probando las mieles de ese aprendizaje que están teniendo. Moraleja, aprende a escuchar los mensajes que se te dan en la vida. Bueno, Capricornio, ahora sí. Eh, ya aquí por aquí nos estaban... Eh... Preguntando, ah, dice, ¿cómo, Rosy López? ¿Cómo saber mi ascendente? Entra a Google, googlea este de eh, página de astrología y ahí te va a salir, hay muchísimas. Y metes nada más tus datos y te va a dar ese pronóstico de tu ascendente. Eh, por acá, déjame ver, porque nos estaba diciendo, Luz Vargas dice: Yo soy escorpión, ascendente Libra y mi esposo es Piscis Y se ríe, oh, dice: joder, ¿Quién sí. manda? ¿Quién manda? Cosita. <risa> Cosita, Biusha pobre, Hernández pobre dice befecho. yo soy Escorpio y mi esposo es Leo es, a ver, Yo creo que aquí ya están sacando a ver quién, quién, quién da más <risa> Cecilia Torres dice Acuario quiero saber si me voy a encontrar trabajo Ya vamos para allá, ya vamos con los Acuario Ahorita les voy a dar eh, la información a Capricornio sobre Los Ángeles y ya eh, para Capricornio dice yo soy el ángel que baja para traerte luz, basta de trabas, esta decisión por fin vendrá lo nuevo y dice te invito a amarte y aceptarte más tal cual eres, eh, quien te acompaña es el arcángel Jeremiel y te dice que en este momento, bueno, pues actúes con, con esta parte del perdón, pero no perdonar a los demás, sino perdonarte a ti. Eh, es tiempo de, de trabajar con esa energía. Y te recomiendo que eh, pongas una vela en tonos morados, eso te va, te va a ayudar mucho en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para ti, eh, Arcángel Jeremiel es quien te acompaña. Y ahora sí, vamos con Acuario, que ya no estaba esperando, a ver... Acuario. Acuario. Tan especial que viene Acuario en este año. Estamos entrando en su era. Entonces, estamos empezando a tener todas las, todas las, las bondades del mundo de la historia que se están volcando ahora con este signo. Este, en lo profesional, bueno, antes que nada. Acuario es la justicia, es la carta once del tarot. Es, es fiel, pero también es el infiel, sobre todo. Este es el, el apóstol Simón, es el, la tribu de Manasés o Manas, como quieran decirlo, es Plutón, el planeta Plutón. Es este es el oncevo mandamiento que en este, en este año está tomando un significado muy, muy importante. Amados los unos a los otros, ¿sí? Este, y corriendo eso, en lo profesional, acuerdo viene muy bien, muy bien aspectado. Está en una vibración muy alta. Tiene aumentos, tiene trabajos. A los que tienen trabajo le están ofreciendo un trabajo mejor en todos lados. A los que acaban de salir de la escuela, son los que menos están batallando para, para conseguir trabajo y trabajos en los que están contemplando quedarse. Pero también están, este Acuario está buscando mucho la independencia, sobre todo en las nuevas generaciones, en las que están buscando los chavos nuevos, este, buscando poner su propio negocio, ¿sí? buscan la estabilidad propia para poder tener estabilidad con los demás. ¿sí? Van... En lo profesional van a, van a buscar, ya no van a esperar a que se les dé. Ellos van a buscar, van a ser los, los nuevos exploradores de, de todo lo, en todo sentido. Sí, este, tenemos un negocio de tacos, bueno, pues yo voy a buscar hacer mi negocio de tacos, pero ahora por internet voy a entregar a todo el mundo tacos de terreno, a todo el barrio, ya no, a todo, todo el Estado les voy a llevar tacos, a todo el mundo. Sí, carnicería. Bueno, ya tengo mi carnicería en Monterrey, bueno, la voy a llevar a otros estados. Yo, ese, ese es Acuario, pero Acuario está buscando el aire, ¿sí? está buscando lo que no está en el piso, ¿sí? está buscando más allá, está buscando tecnología. ¿sí? Todos los que quieran invertir en tecnología, o desarrollar, desarrollarse en tecnología de Acuario, están en las mejores fechas que pueden imaginarse el 2022, porque 2023, 24 y 25 van a ser suyos. ¿sí? En la salud, como la balanza tiene uno, tiene que encontrar el otro. ¿sí? Este, se les está empezando a reclamar este, cuestiones de, de salud. Es como una especie de regaño que se les está, se les está dando por no estarse cuidando vienen siendo los los guacofóbicos los que son fanáticos del trabajo que se olvidan de comer se olvidan de tomar agua se olvidan de dormir entonces están cobrando facturas en todos esos sentidos este tengan cuidado acuario no nada más en, en, en, en dedicarse demasiado al trabajo sino olvidarse de ustedes si ¿sí? eh, si se sienten mal decirse, crece tantito, decir, sabes qué, me siento mal, hoy no voy a trabajar. Sí. ¿Por qué? Porque me duele el dedo gordo del pie izquierdo, y el dedo y el pie izquierdo es con el que me apoyo, por eso no voy a trabajar. ¿Sí? Se un poquito. ¿Sí? No no pierden ese ese ese amor propio que los debe caracterizar. ¿Sí? Y en lo sentimental tienes reyes y haces, ¿qué más les puedo decir? Están en la gloria. Los que están en la gloria ahorita, ni pregunten, así síganle. Los que terminaron relaciones, no se preocupen, va a venir algo muchísimo mejor para ustedes. Si están en una relación tóxica, déjenla, pierdan miedo, déjenla y váyanse con otra persona, ¿sí? o esperen otra persona, pierdan el miedo, están bien aspectados, tienen, tienen las mejores cartas que puede, puede esperar un. un Mm, que las, mira, cartas? Mira las cartas, que Buenos tienen. inicios. Buenos inicios, bien, tienen bien todos. ¿Quieres terminar con tu pareja? Termina y búscate otra pareja, te va a ir mucho mejor. ¿Quieres terminar un negocio? Termínalo, vete a otro negocio, pon tu propio negocio, les va a ir bien en tecnología. Sí. Cuida tu salud, te va a ir muy bien en este año, cuidando tu salud. Todo todo les va a ir bien. Sí, nada no, no te excedas en esa cuestión, como dices, de que son muy trabajadores y, y de repente se empiezan a descuidar, así que ojo con eso porque sí es bien importante. Y sí, conozco varias acuarianas que son muy trabajadoras y se olvidan, se desatienden. Sí. Sí, sí porque ahí pueden entrar en el lado negativo de acuario, aislado, este... Eh, el que se aísla, o sea, el amargado, este, el que termina con parejas propias y ajenas, ¿sí? Entonces, uh -huh. son, Por eso lo infiel, que cae mucho Acuario, Acuario sí. es muy propenso a la infidelidad. Cuidado con caer en la tentación. <ríe> a ver, Acuario de Los Ángeles te dicen, yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón. Para ayudarte, respira, sientes un dulce calor, un intenso bienestar recorre tu cuerpo cuando desciende esta fuerza del cielo. En esta ocasión te dicen, siéntete segura, seguro de hablar y decir lo que tú quieres, lo que tú deseas. Eh, el arcángel Chamuel te, te está acompañando en este momento. Para llevar todos los temas que en donde te encuentras perdida perdido eh, arcángel chamuel te ayuda vela eh, rosa para ti eh, en este momento te va a ayudar mucho que puedas contactar y que hagas una pequeña meditación a inicio mis mes. Eh, y ahora eh, vamos con piscis cómo están los pececitos en la carta número 12 del tarot, el colgado, es la que les tocó. Species es el analista, es el que se adapta. Es el, el último de los de los discípulos, Judas. Este es la tribu de Hacer, Este es el rey Hades. Hades, no Hades, sino Hades. Este y es el que da, da vida a ese mandamiento que el Nazareno marcó a la hora que, que rezamos el la oración que nos que nos hereda el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Ese es el doceavo, el doceavo mandamiento. Cierra el ciclo del. De los, 12, de los 12 mandamientos o reglamentos no prohibitivos que tenemos. Pero ese ya es un tema aparte. Este, el, en lo profesional, Piscis llega a un momento en el que está empezando a evaluar dónde estoy parado, qué estoy haciendo, sí, dónde estoy empezando a tomar las riendas de mi destino, de un destino que había dejado pendiente de tomar el año pasado, con tantos cambios, que hubo tantos golpes y la carnicería que tuvimos de septiembre a diciembre, este, Pisces quedó muy dañado, muy golpeado por esos cambios. Entonces, ahorita está tomando otra vez las riendas de su camino, de su, de su carro, ¿sí? y va al ataque, va a los cuatro puntos cardinales y si se profesional, se va a empezar a abrir al mundo. Se va a empezar a buscar qué es lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? Tengo la capacidad, tengo manos, tengo piernas y tengo un cerebro que me van a funcionar de maravilla a partir de junio de este año en adelante. Entonces lo voy a, lo voy a usar y no tengo miedo de usarlo. ¿Sí? Tengo un cerebro que funciona. Y ese cerebro va a jalar Por eso soy analista. Voy a saber cómo adaptarme. ¿sí? El mundo está preparado para recibir un, a, un, a un piscis ahora. Pero le voy a poner algunas sí Piscis es fácilmente engañable. Es de decir, voy bien. Llego hasta aquí. Pero ¿cómo me voy a mantener? Ahí es donde está su Hades. ¿Sí? Creo que estoy en base a agua. Entonces, tengo que construir. ¿Cómo? Con un socio, con, con una pareja, con algo. Lo que yo quiera construir, alguien tiene que ser de tierra. ¿Sí? Entonces, piscis busquen socios en empresas o negocios, en general inversiones que sean de tierra y que tengan el número 8 en su numerología ¿sí? sumado, que le dé un 8 al final. Búsquense una persona así piscis para que puedan materializar rápido. En la salud cuidado con el estómago, cuidado con lo que dicen, no prometan lo que no van a cumplir. Pisces es de lo que cogea. Habla, habla y promete, y se, se enamora de los proyectos, y dice, sí, yo puedo hacer esto, subir hasta ahí arriba, no tengo escalera, pero yo voy a ir como les voy. Sí. Entonces, tengan cuidado, Pisis, Este a mediados de marzo, casi, casi en la entradas de primavera, eh, Chequense bien su cuerpo porque van a encontrarse algún padecimiento relacionado con el estómago, con la garganta, ¿sí? pueden ser infecciones, pero van a ser infecciones muy fuertes. ¿Por qué? El pez por su boca muere, porque hay cosas que comieron, se van a volver muy, muy tragones, entonces cuidado con lo que se echan a la boca. Sí. Ya se en viene los... también este, la parte de, de ceniza, entonces ya vamos a empezar también con el comer. Más. Con el comer, sí, exactamente. Sí. Y, y como viene un año muy caliente, entonces uh -huh. la comida se va a echar a perder sí. muy rápido. Entonces, cuidado, piscis, porque son los más propensos a echarse cosas a la boca y enfermarse. Muy propensos. Son los más propensos del, del de todo el zodiaco a enfermarse por comer así. Y en lo sentimental... Les viene una buena temporada, muy buena temporada, ¿sí? Enamoran con la voz, con la, con la palabra. Este, nomás tengan cuidado, volvemos a lo mismo, no prometer cosas que no pueden cumplir. Tienen todo para recibir, para recibir bendiciones en el sentido sentimental, en el campo sentimental. Aprovechenlo, aprovechenlo. Vienen cosas muy positivas, cosas que les van a llegar así como que caída del cielo. El amor a primera vista que hemos leído tanto en los cuentos de, de infancia, sobre todo las niñas, este, lo van a encontrar. Se les va a dar mucho el, el, el amor a primera vista. En los hombres, este, el flechazo famoso que hablamos los hombres, de que me flechó, la conocí, me flechó y ya no, me moví de ahí. Entonces, eso, eso les va a dar este mes, precisamente. Marzo viene muy generoso con Pisces en el terreno sentimental. Bueno, pues ya saben, ahí está. Eh, Piscis. Piscis para ti dice, yo soy el ángel que viene a ti para liberarte de todas las preocupaciones. Arrójate en mis brazos y aflójate, ven, te espero con mis alas extendidas para darte mi energía. Ven, abrázame. Arcángel Miguel es quien te está acompañando y dice, tú estás protegido en todos los niveles y yo te acompaño. Así que energía en tonos azules, la vela más azul oscura que te puedas conseguir va a ser lo mejor para ti en este momento. Préndela y trata de hacer una meditación eh, con esta vela y pide, pide esa conexión de tu ser en todos los niveles para que puedas estar por, pues muy, muy puesto en, en tiempo presente y muy en la vida. Eh, Hemos terminado con todos los horóscopos, pero nos falta algo, Facundo, nos falta cómo nos va a ir en marzo a todos de manera general. Una, una lectura es la que se da por signo, que nos mueve personalmente, ¿no? Y la otra lectura es la del mes correspondiente, que es una energía universal, que va muy de acuerdo con la energía que que despierta el año. Yo soy muy dado a mezclar la numerología con la astrología, como ya se dieron cuenta y el tarot. Sí, entonces, regla de tres, otra vez, como hemos estado mencionando en todo el programa. Este... Y en este año, 2006, 2022, que es un año seis, ¿sí? nos encontramos con un mes tres, otro tres, múltiplo de seis. Este... Nos da un 9, múltiplo de 3. Este, por un lado, marzo nos, con todas las conjunciones que tiene, todos los planetas están directos, y nomás Mercurio que anda jugando ahí, retrógrado y directo, pero todos los demás planetas estamos, están directos. Entonces, tenemos muchas energías. Tenemos una cantidad increíble de energía que nos está cayendo a todos. Por eso estos cambios que estamos viendo. Más sin embargo, hay una energía que se está manifestando de una forma muy especial. La del número 3 Volvemos otra vez al 3 Que es una, una energía que nos habla de la palabra. Este mes la palabra va a tener mucho peso en todos los signos zodiacales. Si se fijaron, todos decían, no prometas... Hablas, ten cuidado con la mentira, ten cuidado con la infidelidad, bla, bla, bla, bla. Todo tenía que ver con la palabra, ¿sí? Hasta Pisces que se enferma por abrir la boca además. ¿Sí? Entonces, este mes vamos a vivir mucho en la palabra, mucho en lo que va a respaldar mi palabra, que a fin de cuentas es el significado final de la palabra fe. Yo soy y mis, mis hechos me respaldan. Entonces, si yo te digo que yo te respaldo, es porque tengo fe en que fulano de tal, me va a respaldar porque es una persona de fiar, sí Porque su, solo mencionar su nombre es garantía. ¿sí? Es, una, es un mes en el que la palabra va a dañar mucho también. No nomás va a subir, va a destruir. Este, es un mes en el que Plutón está entrando a, a descubrir cosas, escondidas que tenemos que prepararnos en este mes de marzo, que ya empezaron desde mediados, desde, el, desde principios de febrero hasta finales de, fe, de marzo, principios de abril, nos va a estar dando nuestros, nuestros coscorrones buscando cosas escarbadas que van a salir a la luz. Entonces, nadie estamos exentos, todos vamos a tener algo de eso. ¿sí? Entonces hay que prepararnos con, con ese tipo de tallitos. Marzo viene a desenmascarar mucho el tipo de vida que quisimos volver a tener después de las limpias que tuvimos en estos cuatro años pasados. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque todo va a empezar con la palabra. Yo ya cambié. ¿Sí? A ver. Entonces, los, los axios, las acciones, el accionar de Marte me va a dar la garantía de que en realidad cambié. Mercurio. ¿Y es lo que deseo, Venus? ¿O es lo que me conviene? Entonces, si no me conviene, se va a destapar. Si estoy mintiendo, Mercurio, se va a destapar, Plutón. ¿Sí? Entonces, las emociones van a estar al orden del día, la luna. Entonces, vamos a tener que tener cuidado. ¿Qué decimos? Este mes va a ser un mes de palabra. Uh -huh, uh -huh. Sí, claro. Pues atentos con toda esta información. Ya tienen ahí eh, todo para tomar referencia para que ustedes se puedan preparar. Eh, precisamente el objetivo era ese, dar esta información antes de que iniciara el mes para que puedas entrar ya muy consciente para que puedas tú hacer todo este trabajo y, y puedas tú eh, iniciar. Eh, con un, con, pues, ¿cómo decir?, con buen pie, <risas> eh, sí. este, este inicio, pues, de ciclo, porque, pues, ya le dimos toda la vuelta al, al, este, calendario astrológico, y, pues, ya vamos a empezar otra vez, ¿no? Entonces, y empezamos con un Aries, con un Aries que, que viene con todo, viene con mucha fuerza, Viene, viene un Aries con Marte que no, no es el que toca la puerta para entrar, es el que la tumba matada, si ya llegué, esté preparado o no. Entonces, sí, claro. Con esa, con esa mentalidad viene Aries, con esos cambios viene Aries. Los cambios que viene trayendo Aries nos van a estirar a todos los demás signos, a todos, de acuerdo a su, a su naturaleza de cada uno. Pero también, también, nos va a traer un bálsamo, que es lo que nos tiene Venus. Este... Ese, ese bálsamo, ese que nos va a dar con el, con el, el, el sobarnos las heridas, en lamarnos las heridas y decir, me dolió, aprendí la lección, que a fin de cuentas es, es la tirada final que nos trae Aries, ¿sí? el chispazo de decir, me aliento, ¿Sí? uh -huh. animarse otra vez a vivir. Pues ahí está. Así que eh, si sí te perdiste tu signo, porque por aquí han estado diciendo que se perdieron el de Leo, eh, este video se va a quedar. Grabado, Así que puedes regresarle y verlo las veces que quieras y también se sube en YouTube en el canal de Margarita Mercado, así que también suscríbete al canal, dale like por favor, manita arriba a todos los programas eh, y pues ahí vas a encontrar la información aquí en Almas en Conciencia. Si nos estás escuchando en cualquier otra página, no lo vas a encontrar. Entra directamente a almas en conciencia. Recuerda que conciencia eh, le escribimos con ese este S. Eh, y bueno, pues por acá voy a leer algunos mensajes ya para despedirnos y dice muchas gracias a los Dios eh, creador. Eh, Dios creador les dé mucho más. Eh, es un placer el poder escucharlos. Bendiciones. Dice gracias a ambos por todas sus recomendaciones. Yo soy Ares y claro que voy con todo, dice. Sí. y Nina Bar dice gracias, gracias y bendiciones Nora Ramos dice gracias, a los dos son geniales me encanta escucharlos y gracias por sus mensajes muy bien, bueno pues nos despedimos agradezco de verdad a todos los que eh, se quedaron hasta el final infinitas bendiciones deseo que un ángel los lleve bajo sus alas los cuide, los bendiga, los proteja los llene de luz, compasión alegría, amor y que su hogar esté plagado lleno de ángeles que les otorga Toda la armonía, la felicidad, la abundancia, prosperidad, salud y protección en su hogar. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos el siguiente jueves con mensajes para todos. Oráculo eh, y Tarot para ustedes. Y Facundo, nos despedimos. Gracias a todos por su atención, por sus comentarios, por sus bendiciones que, créanme, en estas épocas cuentan mucho, cuentan mucho ese tipo de, de gestos. Este... Visítenos en CAFA, Centro Holístico, visítenos el próximo 4, 5 y 6 de marzo, estaremos en Expo Esotérica, este, vamos a las grandes ligas, ya estamos invitados, ahí aceptamos la invitación, entonces ahí nos pueden encontrar, visítenos, encuentren todo lo que les ofrecemos. Bueno, pues ahí corazón. está, todos los que se encuentren ahí cerca de Monterrey, porque también por ahí pueden viajar, los que están cerca de Monterrey o estén en Monterrey, adelante, o ustedes si en Ciudad de México quieren viajar a Monterrey, pues Visita a Facundo. Y serán bien recibidos. Sí, CAFA sí es con K, dicen acá. Kafa. Sí, enséñales tu logo. Ahí está, miren, ahí está. Para que conozcan el logo del de, de centro holístico. Bueno, pues eh, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, bendiciones y que estén muy bien. Nos vemos el siguiente programa. Bye bye. Feliz llegada de primavera. ¿sí? <laughs>